Ha sido una gran prueba para todos nosotros. Yo creo que también es como un cierto llamado de atención a recuperar un poco más de conciencia sobre la forma de vida que estamos llevando actualmente. Y parte de la enfermedad creo que ha sido eso, una llamada de atención a que esta forma de vida no puede continuar. Entonces, lejos de verlo también como algo malo, yo creo que también es como una oportunidad para hacer cambios y ajustes en nuestra vida y salir adelante. Reforzar vínculos con la familia, estar al pendiente de la gente que uno quiere. Es un momento también como para hacer introspección y mirar hacia dónde vamos. Parte de eso es identificarse, ver como esas metas, atrevernos a ser uno mismo, ¿no? Más que verlo como un objetivo, es simplemente ser tú. Yo creo que ese es como el objetivo en la vida a veces. Y muchas veces tenemos mucho miedo a hacerlo, más que el COVID a veces. Y COVID es una excusa, creo, a veces para no enfrentarnos a esa parte de nuestra vida. Bueno, siempre tuve la intención de generar un proyecto social de conservación y también llevar una vida un poco menos moderna, más cercana hacia, el, hacia una vida tranquila y, y como más natural. Y este sí, hay muchas cosas bonitas por hacer y por vivir, a pesar de todo lo que estamos viviendo. ¿no?